Bueno, bueno, señores, ya en serio, ¿verdad? Vámonos a vámonos a ver qué pasó con el tema de la inversión en educación para iniciar el año escolar y precisamente el año escolar. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció en la tarde de ayer, que será el día 2 de noviembre del año en curso, eh, cuando se inicie el año escolar, el cual se desarrollará bajo la modalidad de la virtualidad solo virtualidad. De acuerdo con el funcionario, en el mes próximo iniciarán con la capacitación a maestros y ambientación de los padres, de quienes Fulcar admitió que más del 50% de los educadores no tienen computadoras y apenas el 17% de los estudiantes tiene acceso a una PC. La entrega de los equipos o laptops iniciarán en las semanas próximas, según el educador, en tanto que las tabletas se entregarán en lo adelante, los alumnos que no posean los aparatos deberán tomar la docencia por vía de la radio o la televisión. En otra, en otra información, otro de los puntos tratados en la rueda de prensa, en la que se dio a conocer el plan de gobierno para el inicio del año escolar 2020-2021, es que el servicio de alimentación escolar llegará a los hogares de cada estudiante. El presidente Luis Abinader, que solo eh, en dotación de equipos tecnológico como computadoras, laptops, notebooks y conectividad, el gobierno invertirá unos 27 mil millones de pesos para garantizar el desarrollo del nuevo año escolar. ¿Cómo valora usted, señor Lantigua, la este, este tema? Bueno, miren, yo no quiero ser pesimista, yo quisiera ser optimista con esto, pero no voy a engañar a nuestro público eh, por cuanto yo me respeto con relación a los comentarios que hago. Para mí es la decisión equivocada por parte del Ministerio de Educación y del gobierno central el iniciar un año escolar de manera virtual. ¿Por qué digo esto? Miren, Hablar de educación virtual no es cosa de niños, porque yo entiendo que esta decisión, que es una decisión apresurada, es una decisión que se, se toma para complacer a algunos sectores que estaban presionando al gobierno, además de que esto le quita un peso de encima al ministro que le hubiese, le hubiese eh, tocado el título... De, de no tener capacidad de resolver el problema, porque la cuestión es eh, la presión, la presión, la presión y déjame resolver para salir de, de, del paso. Hablar de entregar tab tablets a estudiantes y notebooks y laptops a estudiantes en toda la República Dominicana, te dirá, bueno, eso beneficia en que, en que estaría cerrando la brecha digital, sí, pero ¿por qué tiempo lo, lo va a cerrar? qué tiempo van a durar en funcionamiento esas tablets, qué tiempo eh, en manos de niños. Fíjense que yo tengo una tablet aquí en mis manos, pero esta tablet es sustituyendo a otra que compramos hace eh, eh, menos de un año, porque se dañó, y hubo que comprar otra inmediatamente. Y esta la manejamos nosotros, adultos. Imagínense ustedes tablets o, o, o notebook o lo que sea, en manos de niños, no es tan sencillo solamente decirlo y hablar de la, brecha, de la brecha digital. Claro, ellos utilizaron muy bien la propaganda de vamos a dar, vamos a dar esto para que el pueblo lo vea como bueno, porque al dominicano le encanta que le den. Ahora bien, eh, se habla de que se va a iniciar la capacitación el 18 de septiembre y que las clases se iniciarán el 2 de noviembre. Pero, fíjense ustedes que allí comienza de una vez el ministro a cometer errores. Dice que mientras... Arranca una parte con las tablets y mientras llegan las otras, que van a llegar después, van a ir tomando clase eh, mediante, la, mediante la televisión y la radio. Es un soberano disparate y él lo sabe. Do, en, donde hay gente inteligente él no debería decir eso. Porque o inician todos juntos o no inician. Es lo correcto. ¿Quién le ha dicho al ministro de Educación que las clases por televisión o por radio son para niños? ¿Quién lo ha dicho? ¿En qué país del mundo? Escucho que uno de los, de los muchachos dice que en México es así. Ya verán los resultados de México. Ya verán los resultados de México porque hay que estudiar virtual para entenderlo, cómo es el, el, el sistema. La pedagogía, la metodología, el acompañamiento. ¿Quién va a estar en la casa supervisando a esos niños? se olvidaron de que la tanda extendida, igual que las estancias infantiles, parece que se le olvidó todo eso, se hicieron con la idea de que los padres pudieran llevar los niños a la escuela, que se pasaran el día entero allá y que ellos pudieran trabajar. Ahora, y ahí lo dice incluso, más de un 40% de las familias son monoparentales y la madre o el padre que esté en la casa trabaja, ¿qué va a hacer? La mayoría de gente no tiene una niñera. Eh, escuchaba ayer una periodista que decía: los, ¿Qué van a hacer? ¿Le van a dar clase también a los cuidadores? ¿Le van a dar entrenamiento? ¿Y quién tiene cuidadores? Los de clase media. Yo tengo una cuidadora en mi casa, pero eh, ¿le puedo yo exigir a esa cuidadora que tenga el nivel para, para que le dé seguimiento a mis hijos? No, pero la mayoría, una, una gran parte, no tiene cuidadoras en su casa, no tiene una niñera que a veces van y se lo llevan a los abuelos, y cuando había clase, iban y lo llevaban a la escuela, y ahí se pasaban el día entero, prácticamente, o lo llevaban a un estancia infantil para irse a, tra a trabajar. Aparentemente no están pensando en nada de eso. Más adelante, porque ya se me acaba el tiempo, yo tengo aquí una propuesta que está haciendo la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, ¿verdad? es el partido de Lionel y aquí uno de los puntos más importantes, uno de los puntos más importantes, Fíjense que yo lo destaqué todo, miren. Es una propuesta muy interesante, por cierto, miren ahí todo lo que está destacado. Mírenlo ahí. Y yo estoy de acuerdo en algunos puntos, pero miren esto, lo que dice aquí. ¿Cómo inician ellos? Que lo, lo inician de manera brillante. Dice que hay que garantizar que las estrategias implementadas no propicien mayores niveles de inequidad entre los miembros de la comunidad educativa. Si antes existía inequidad, ahora es que va a existir. Porque fíjense ustedes, señores, que antes los padres llevaban a los niños a la escuela, es cruel lo que voy a decir, pero hay que decirlo, aunque sea para salir de ellos, muchísimos padres que le van a exigir ahora que le de, que, que, que, que acompañen a sus hijos en, en, el, en el aprendizaje, realmente lo llevan a la escuela para salir de ellos. Señores, eso es una realidad de, de, de la República Dominicana que muchísimos padres, eh, desde que hay clase están contentos porque llevan y le traían los muchachos a, a los maestros. Ténganlo ahí y salen corriendo y cuando le invitan a una reunión nunca van. Aparentemente no han pensado en eso. Esos padres, no es la educación como ¿Eh? tal, sino salir del eh, Muchos de ellos, no, tampoco voy a decir no, que son no, no, todos, no, no, todo, pero claro, muchos claro. de ellos llevan a los niños a la escuela y, y, y, y no bien están llegando cuando están saliendo corriendo. Porque <risa> se lo extrañan a los maestros. Como que dice, tengan, ahí se lo traje. Para salir de Muy ellos. Bueno. Entonces, Gracias, eh, es, es lamentable esta decisión, porque creo que va a traer más, más eh, eh, eh, perjuicio, perjuicio que, beneficio. que beneficio. Vamos a saludar a.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 información, como siempre estamos acostumbrados, precisa y veraz aquí en, de mañana. Bueno, usted escuchó el planteamiento sí. de Yerjan. Sí. usted sabe de qué estamos hablando ahora sí. y vamos a ver qué usted opina de que comience el año escolar con 30 mil, 27 mil millones de pesos o oh, con intenciones de invertir esa cantidad en el inicio del año escolar de manera virtual totalmente. Adelante. Bueno, eh... Para, to, para todos resulta un proceso de aprendizaje en la vida de cada dominicano. Y hay un sacrificio que parece ser que nos está demandando la, las circunstancias. Sacrificio que también veo un tanto distante el, el hecho de que personas no puedan tener quien les sea de tutor aún cuando se tiene claro de que en estos días, por la pandemia, no existe solidaridad cercana. La solidaridad se refleja, según Chuján, en distanciamiento, aislamiento. Y si propiciar esto, salud, propiciar esto en un momento como el que tenemos, también hay que pensar en que la misma... El mismo sistema educativo encuentra en esta época y en estos momentos para el inicio a un docente o profesores que apenas alcanza el 50% del profesorado con tecnología o laptop o una tablet. Y un 17 apenas de los estudiantes es el que posee algún tipo de elemento o instrumento tecnológico que le permita accesar, por lo menos, a Zoom, porque no he oído cómo es, qué plataforma es que se va a utilizar. Y pareciera que entregarle la, la carpeta, digo, la, la laptop o la tablet, es que abrirían o prenderían la, la, la tableta y va a aparecer inmediatamente el aula virtual por eso es que ellos hablan de una, y es donde yo pongo el ojo, señores, las limitantes que tenemos de personas o de a, hogares disfuncionales eh, que tienen que ir a trabajar también, que no pueden dedicarle las horas de, de, de estudio conjuntamente a sus hijos en la casa. Está también, está también la que tiene que ver con, le, con el entrenamiento de los padres para utilizar la tecnología. Fíjense que se va a iniciar con los maestros, pero cómo se hará el tránsito de los padres a la inclusión de las TIP, de las tecnologías. Eso para mí aún me resulta incierto, como que no le veo eh, salida. Quizás sea yo un poco pesimista, pero esa es la, la realidad. Porque se requiere de que también el padre tenga conocimiento de la tecnología y del uso de la, de la plataforma. óigame esto. Y lo que tenemos de esa época, in, de aquí al inicio, no nos queda, ¿cuántos días quedan? Para noviembre. No, no para septiembre. Eh, no, bueno, no, pero en, en no, el, para, el 18 eh, para el septiembre, septiembre, de dos meses. ¿Eh? dos meses Estamos hablando de dos meses Dos meses, entonces tendríamos que entrenar maestros, que es el 18 uh -huh. Y posteriormente a padres sí, Y alumnos Y a la vez alumnos Yo la verdad que no quiero ser pesimista Le voy a dar, eh, me el van beneficio. a permitir tomar, el, eh, como dicen, el margen de la duda El beneficio, el de, beneficio. beneficio de la duda, ¿verdad? Y que sea de provecho, porque obviamente que tenemos que buscar una, sal, una solución. Tendremos Oye, que buscar una solución al tema. Ustedes, ustedes, yo yo noto que ustedes no han tocado la par, el aspecto más fundamental de esa de ese anuncio. ¿Cuál ¿verdad? es? El aspecto económico. Oigan, bueno, pues son 27 mil millones de pesos que hay disponible para eso. ¿Y usted se cree que todos esos buitres. Que venden laptop, que venden servicios de internet, que venden eh, computadoras, <coughs> y que venden tablets, que dan servicios técnicos. Óigame, ahí hay una millonada. El claro. año escolar va a comenzar, como dijo Fulcar. ¿Ustedes saben por qué? Porque, porque la, el aspecto económico así lo manda, así lo indica. En realidad ahí lo que hay es un tema económico claro Se salva siempre, Se salva por un lado medianamente Siempre ha sido un tema económico exacto, La educación aquí es un gran exacto, negocio exacto. Entonces, De se hecho sal... cuando el 4% uh -huh. Y vuelvo, y vuelvo no, a hacer No, se le abrió el pico a sí. todo el mundo oh, y, 100 Te voy a dar un dato el... El... A... El, el, el principal actor Que lo dije aquí Era Corripio, que es el que vende Mochila, lápiz, sí, lapicero sí, sí. sí. Cota uña Uniforme, zapatos Incluso los textos. Sí, así es. Es decir, sí, sí. Y, y, lo y la campaña. Hacer. Lo en hace porque cara. tiene imprenta. La no. campaña no. de sus no. televisores y Uchi Lora de que en la, eh, eh, Miren, todo lo que hacía era con una sombrilla. Le voy a dar para datos. no tener un proyecto de, de nación Miren. en educación. Le tengo un dato. ¿Cuál uh -huh. es? El viernes pasado, en Santo Domingo, los colegios iniciaron el Virtual. proceso de ambientación. Bien. De una hermana que tiene una niña en un colegio. Eh, eh, de, mucho, de mucho prestigio en la capital e iniciaron el viernes el, el y Saint ayer George. ella tuvo clase Estuvo normal el San George sí, no, no te, te puedo conseguir el nombre ¿verdad? pero sí, ese es de un me decía, no nosotros bien, iniciamos el viernes nada. mi hija tomó clase el viernes y tomó clase ayer Mira, y hoy va a estar en clase miren señores no se llamen mi, a engaño privado, privado o sea, es decir el colegio privado porque sí. ellos quieren justificar el poder cobrar el mes de agosto y tenían que hacer algo y lo están mire, haciendo miren no se llamen a engaño Ahí hay una millonada, ahí hay un saco hay de cuarto. Y entonces, hay dos cosas. Lo que, lo que se plantea es lo siguiente, ese dinero hay que invertirlo. Entonces, por otro lado, está el tema de que eh, mucha gente va a participar de esa inversión y se va a beneficiar de esa inversión. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, se salva, aunque sea medianamente, el año escolar porque eso es lo que se está buscando. Es una especie como de ganar-ganar, en el sentido de que, bueno, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos eh, de, lo, de brazos cruzados y esperar eh, al año que viene, porque, bueno, hay, hay todo un mundo alrededor, hay un mundo económico alrededor del tema de educación. Entonces, lo vamos a dejar así, imposible, no hay, no hay forma de hacerlo. Entonces, lo que se está planteando es eso. Eh, Óigame, el capital, yo lo he dicho más de una vez, el capital no tiene patria, el capital, la patria del capital es donde haga más capital. Si usted le cierra, por ejemplo, ¿qué hicieron los empresarios venezolanos cuando la cosa comenzó a complicarse en Venezuela? Que se fueron de Venezuela. Eran venezolanos, pero se tuvieron que ir. Aquí, sí. aquí en el país hubo, hay gente que ha instalado negocios que son venezolanos, que vinieron corriendo de, de la situación política en Venezuela. O sea, no se iban a quedar y dicen, no, por la patria, la bandera, el escudo, la que se yo, que no, el capitán no tiene patria. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay una inversión que tiene necesariamente que hacer el gobierno, no van. Si el año escolar se perdiera y se dijera eso que ustedes han planteado, sobre todo Yerjan que lo ha repetido, de que la, no debe darse clase, el año escolar de, debe esperarse a que las cosas mejoren. Óyeme, la presión de esa gente va a ser peor de todos esos grupos económicos que, que, que medran alrededor del tema educación, eso va a ser peor que las la, el, el, la críticas porque el año escolar Pero haya comenzado de muy, manera virtual. Entonces estaríamos siendo hipócritas porque esas tablets, anoten los señores, anoten la fecha, yo le voy a dar seis meses, como mucho para que la mayoría estén dañada y, y, y, y empeñada en los puntos sí, de droga y en la compraventa. Sí, o eso, sea, le estamos haciendo un daño a la sociedad pasar, realmente. Yo te voy a decir una cosa, no le van a comprar, no le van a comprar iPad. No, no. Le claro. van a comprar tablet Android pero, Y regularmente, probablemente Hagan un acuerdo con una compañía eh, Coreana, China sí. eh, O norteamericana O cualquiera que En realidad te venda una tablet De una calidad, digamos, mediana ¿Tú ves? Eh, no sometida Que si se somete a ciertos rigores Se puede dañar fácilmente uh -huh. Y a veces se dañan hasta por un problema eléctrico sí. un, un, un prendión de luz Como pasa aquí muchas veces Puede hasta dañarle la batería Tiene, y mire. ya eh, eh, ¿Cuál es uno de los países más desarrollados en materia de, de, de tecnología? China, ¿verdad? China. Indiscutiblemente que China y, y, y Corea ¿Cómo dan la clase en China? La van presencial sí. O sea, sí. no es verdad que dan clase virtual sí. te, es que, te podrán eh, tener una eh, plataforma porque la clase es presencial mira. Y esos países son desarrollados Y son realmente, señores Súper, súper avanzados es que Tú me está dando, sí, dando la razón Cuando yo he dicho en ocasiones bueno la, la conducta del ciudadano chino es sumisa al régimen porque es un régimen totalitario sí, totalitario sí. Sí, pero Entonces, no, nunca no pero fue siempre así no obviamente porque los cambios que ha que la evolución que ha tenido la sociedad china es evidente pero bajo un esquema de mucho respeto es decir que para para la implementación a ellos les es más fácil que a países como el nuestro que ha aprobado la la libertad que, que termina en libertinaje, eh, volvernos a recluir en un hogar, en una casa mediante un periodo de cuarentena y todo esto ha sido traumático, incluyendo que hasta sabiendo que, se, que, que el COVID mata, sabiendo que el COVID mata, mira lo que aquí se inventan individuos, aquí hay fiesta, aquí hay de es todo. Claro, no, de, Entonces... Pero, pero allá también en China en, hubo una fiesta. Sí, ahí, en, y en Wuhan. En, Wuhan, una fiesta en, Wuhan, en Wuhan. pero una fiesta que yo quiero ver esa piscina sin la gente, porque es una piscina inmensa. Ahora bien, no es juego. China jugó una carta a su favor. E incluso no se ha dicho la responsabilidad del gobierno chino o de un sector del gobierno chino, en el tema del COVID a nivel mundial, y lo que resulta es que por producto de la pandemia, mientras China ya está restablecido normal y es un evento cuando se encuentra uno con COVID en 1.300 millones de habitantes, para nosotros todavía estamos en en acuartelados. China tiene ahora mismo no solamente la tecnología de previsualización visual eh, de, de, de rostro, en las calles normales, más de 200 millones de cámaras ya distribuidas para tener el control individual, que es lo que yo he hablado de la de la biopolítica que habla Chun Han y también la había, la había planteado en los 70 Foucault. Miren, Quienes manejan esto saben que China tendría hoy día el mejor desempeño post-crisis -post y que ahora somos nosotros lo que China tiene sujeto al miedo y en contra de la pared. Mira cómo andamos discutiendo cómo vamos a, Mire, a, a, a hacer la clase. Yo quiero, y ellos están presencial todo. Y no tienen caso. Yo quiero yo quiero presentarle a ustedes algo que es eh, privado, ¿verdad? Eh, pero que quiero presentárselo como una prueba para que la gente entienda. Pero que, el cuidado. No, no, no es mío, es mío, es mío. Ah, ¿Verdad? Yeah. Eh, colócale ahí no, en, en, pan, en full, pantalla. full pantalla. Ese es uno de mis semestres en la universidad. Porque también tienen que entender esto, cuando te dan clase semipresencial, la carga tiene que disminuir. Si ustedes se fijan, las cuatro primeras materias de arriba, míralo ahí, 96, 94, 90, 93. Y la última. Él trajo esa vaina para echarle vaina. ¿verdad? no. Lo que te estoy diciendo no, es que la oye, última no fue virtual. Decirme, no, no, vaina, yo pues, lo que pues. quiero que entiendan esto. Si ustedes se dan cuenta, las demás fueron semipresenciales. Yo iba a la universidad. ¿Cuánto sacaron el derecho última, penal 2? le sacó un 76 porque era virtual. ¿Pero ese es el general porque o no es el especial? Porque le salía corriendo ese sistema, porque no es lo mismo. Oye, ¿ese es el, el especial o el general? No, ese es el procesal civil 2. No, no, yo digo el derecho penal que dice ahí, derecho penal 2. Si es el, el especial, derecho penal 2, sí, sí, ese sí. es el especial. Sí. Okay. Entonces miren qué pasa. La, la, eso que ustedes ven que dice GB70 ahí es, es virtual. Tú das la clase totalmente virtual y por tanto no es lo mismo. Por eso no está diseñada para niños y tú tienes que hacer un sobreesfuerzo y ponerte para eso. Y a veces, aquel que no está muy, eh, eh, muy familiarizado, que no, que no tiene mucho interés específicamente en la materia, por la razón que sea, se desploma. Me pasó ahí, me desplomé. ¿Cuánto sacaste en la virtual? Míralo ahí, 76. 76 es que no se ve bien. 76, pero mira ah, okay. las otras. Ah, okay, okay. Y tú dices, vamos, a, si tú le pones, le aplica la evaluación a eso, te vas a dar cuenta que el problema fue que fue virtual porque yo la estaba negando psicológicamente. Psicológicamente yo la estaba rechazando. Después yo lo entendí. Y entonces a la virtuales yo le ponía un, un triple esfuerzo. Pero yo soy adulto, por Dios. ¿Cómo le vamos a exigir a un niño que haga eso? Que haga lo que yo hice, que yo tuve que ver qué pasó aquí. Entonces, a lo que era virtual, yo tuve que hacer un triple esfuerzo para, para pasarlo como nada, porque mí, psicológicamente yo la estaba rechazando. Eso es lo que puede pasar. Yo se lo estoy advirtiendo. Se lo estoy advirtiendo. Esos niños, eh, por complacer a un grupo de gente que lo que quiere beneficiarse de la educación, que le sacan cuarto a la educación, mañana posiblemente Miren, nos estemos arrepintiendo. En la parte tecnológica, es el almacenamiento de la, de la plataforma, es decir, los servidores. ¿Qué servidor? A mí me gustaría. Que a mí, que a mí me gustaría saber, mediante cómo vamos a, cómo va esa data, la va a sostener durante el tiempo y que sirva de referente para los procesos futuros de la, del récord de nota de los. Debe ser un, un servidor. Aquí, en la India para que pueda no sé dónde miren miren eso que ustedes están diciendo con relación a los a los a los niños y el aprendizaje virtual mm. eh, el, el hecho de que aquí no hay profesores, que, no todos, pero muchos profesores. Y los padres que, estamos en, que, en condiciones. Que, y profesores que en dos meses puedan aprender una nueva técnica Y los padres enseñanza. que están trabajando y no los, y los llamen a. Oye, pero nada de eso va a valer porque son treinta mil millones. Claro, eso no va vamos claro, a. No va a ah, bueno. Vamos no a. Sí, vamos no a WhatsApp. Sí, sí, vamos no a los sí, sí, WhatsApp. No sí, lo pues mira, a, ese será el primer handicap que tiene Abinader. Okay. <risa> hay una llamada. Adelante, buenos días. Que nos llamen José Amado, buenos Buen bien, día, antes. ¿cómo está? ¿Cómo? Cuéntanos. Bien, bien, gracias a Dios. Adelante. Totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Yeyan, para un niño es difícil asimilar lo que se llama eh, esa situación de la clase virtual. Y lo otro es, eh, es José Amado Rosa y a Francis que tienen dominio, eh, y en también. ¿Qué ustedes creen con la situación de don Miguel ¿Es justo o injusto. No, yo creo yo que, voy que a no hablar de eso más adelante. Que no, no sé si lo muchacho. En lo particular yo tengo también una opinión porque le están le están investigando por el hecho de otro él no eh, no no eh, Porque eh, yo quería preguntar no el video sí. lo hizo él no el video no, no. realmente lo hizo no, no. él ahora sí, lo, lo que yo él, creo que es hizo un exceso él el video. me vas a excusar los eh. fiscales yo lo vi el video el video Pero lo hizo sí, que... sí sí lo hizo él él se ve como si fuera un selfie con un con un palo sí. de selfie fue el que hace el video en una niñas, casa sí las niñas están bailando ahí alrededor de la piscina sí eh, que creo ah ya yeah. yo no verdad eh, yo respeto mucho a, a, a los fiscales de niña y adolescentes de aquí uh -huh. pero aparentemente bajo una presióncita será de Santo Domingo porque yo vi un, un cruceteo de Twitter, el problema sí. de Twitter sí. eh, de, de, de Olga Niná eh, respondiéndole a Félix Porte sí. y, un, y, y una cuestión Aparentemente la justicia se va a trasladar de los tribunales a Twitter sí, y no, de allá se va a manejar. Eh, de hecho, la justicia, eh. está, la justicia está trasladada a, a, al área virtual. Porque está, está mediatizada. Ah, está mediatizada. Porque pero, pero, fíjate fuerte. una cosa. Hay otra llamada. Tú viste cómo era que antes íbamos a los tribunales, prohibidos celulares. Ahora es, sí, use el celular. Sí. <risa> eso fue, eso fue, un meme. Yo un Vamos maestro. a una llamada telefónica. Buenos días. Un maestro. Buenos días. ¿Cómo estamos? Yo creo que ya y yo vamos a terminar siendo aliados. Estoy ¿Sí? totalmente de acuerdo Y de eso yo puedo hablar. Claro. Pero, ¿cuál es la propuesta? Sí, tú, yo quiero que tú me dejes una fíjate, propuesta. Es. Eh, Sobre la fuerza del pueblo. ¿Escuchan? Sí, sí, sí, estamos escuchándote. Mira, lo primero que debió hacer el ministro es, y su equipo es crear la plataforma que le va a servir de soporte a todos estos programas que no está hecha. Pero también hay que decir que el señor ministro, aunque fue maestro, él tiene más de 30 años que no pasa por una aula. Esto también debe saberse. Entonces, si otros países están utilizando la educación presencial, y todo el mundo vio en China donde lo presentaron, el protocolo y todo, y la mayoría de los países así es que están trabajando. El problema de aquí es el negocio. ¿Qué fue lo bueno, que debía hacerse? Okay, Dividir bueno. los estudiantes de la cadena tendida en dos espacios y punto. Y el maestro no tiene problema, porque tiene experiencia en eso, todos los maestros. Entonces, no, no veo por qué, para satisfacer los intereses empresariales que financiaron poderosamente a Luis Abinader, es que se toma esa decisión. Pero además, señores, un sereno que trabaje el día entero o un guachimán y la mujer de él trabaja en una casa de familia, ¿cómo diablo van a ayudar a tu hijo en la tarea si es que tiene el celular para cumplir ese cometido? Bien sea, que es una locura lo que están haciendo, Pacheco, es una locura. Pero que además de eso y aportarle a tu comentario, ¿Qué pedagogía maneja un padre para darle clase a un hijo? Que llega cansado, costado, mira, o, con construcción, mira, o estresado, técnica, o borracho, que llega a la proceso. casa borracho. Mira, yo no, no sé... Invento? Mira una cosa, un con el tema del invento, lamentablemente, Oye, gracias. gracias Pacheco, lamentablemente es un proceso de aprendizaje para todos, dije al principio. Pero a mí me preocupa si es viable una plataforma que sea reutilizable cuantas veces se necesite, bajo qué esquema de servidor o, o, o almacenamiento va a disponer el ministerio, que no se ha hablado de eso, que es de una de las propuestas de la fuerza del pueblo. Sí. Precisamente una de las preocupaciones, que todos simultáneamente estemos conectados en el país, en horario de clase, eso es un más mundo. las oficinas que están trabajando públicas, con internet, yo no, no sé pero y los usuarios privados y los usuarios privados nosotros, se a cargar nosotros, en la, a los... nosotros en la en los en los celulares. Tú estás consciente que es un mito, ¿verdad? Que no va vamos a poder no, a, a, Porque a, es imposible no lograrlo. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos de WhatsApp. Ah, no, no WhatsApp. Eh, bueno, Máximo Durán aquí nos